Es imposible no hablar de lo que está hablando todo el país de los negocios del gobierno del Frente Amplio con Pluna referidos a los aviones, referidos a las frecuencias y poco referido a los trabajadores de Pluna realmente a cada momento encontramos una nueva cosa que nos llama mucho la atención hace unos días cuando se remataban los aviones en 7 minutos el gobierno batió el bombo como si hubiese sido una gran hazaña y en estos momentos estamos en la incertidumbre de saber si definitivamente la plata va a estar, si esos 137 millones de dólares van a estar sobre la mesa. Porque lo que hay es un aval bancario que a este momento no se sabe quién lo autorizó, no pasó por el directorio del Banco República, pero el Banco República le otorgó ese valor bancario, o un señor que decía llamarse Antonio Sánchez y que resulta que ahora eso es su segundo nombre y su segundo apellido. Su primer nombre y su primer apellido es Hernán Calvo. Y uno se pregunta por qué uno tiene que andar haciendo seudónimos. Y nos enteramos además que ha sido empleado del propio López Mena, que está negociando por estas horas con Mujica cómo va a usar la aerolínea. Y que si el uso de esos aviones es en otro país, es decir, si se forma una línea de bandera y se usan los aviones subastados para cubrir las frecuencias de Uruguay, en realidad no tendrían que pagarse los 137 millones de dólares en el acto, sino que se va pagando la deuda de, eh, bancaria. Pero además se puede solicitar por el artículo tercero de la ley de Pluna que votó el Frente Amplio una garantía del Estado. O sea, el Estado puede salir de garantía nuevamente al nuevo emprendimiento y además con una garantía del 75%. O sea que hay una empresa Cosmo que supuestamente compró los aviones con un representante que cambió su nombre, que fue empleado de López Mena, que estarían trabajando y cubriendo las frecuencias de Uruguay y que en esa futura empresa podría el Estado Uruguayo salir garantía por el 75%. Es decir, que si en el futuro ocurre lo mismo que ocurrió con Pluna, es decir, que se funde y hay que cerrarla esa nueva empresa, todos los uruguayos, todos nosotros, seremos garantes de las tres cuartas partes de ese negocio. Realmente es una vergüenza y a estas alturas no sabemos en qué puede deparar esto. Ya la oposición desde el Senado ha dicho que se va a interpelar a los ministros Lorenzo y Pintado, y esperemos que el Frente Amplio no se niegue a investigar como ya lo ha hecho hace pocos meses.